Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy vamos a hablaros sobre Beltane. ¿Qué es Beltane? Es la noche en la que empieza el verano, la estación luminosa del año. En esta fecha pasábamos de la estación oscura a la estación de luz. Todo lo contrario a lo que pasaba en Samhain o en Halloween. Además, en esta época, los ganados comenzaban a ir hacia los pastos verdes y las montañas. El Beltane se celebraba en la luna llena del último mes del invierno, lo que viene siendo alrededor de abril-mayo para nosotros en nuestro calendario. Y con la llegada de nuestro calendario se fijó el día 1 de mayo. Así que ayer fue Beltane, esperamos que hayáis pasado un maravilloso día. Beltain era una fiesta que se celebraba al aire libre, empezaba desde por la mañana y duraba toda la noche hasta que se consumían las hogueras. En esta fiesta se celebraba la fertilidad y no solamente la reproducción del ser humano sino también del ganado y también la productividad del campo. Se celebraba con grandes hogueras y con grandes banquetes. Habían sacrificado algún animal para ofrecérselo al sol, al dios las hogueras simbolizaban el sol, que traían luz y calor después de la estación oscura. Tenían como costumbre saltar hogueras, bailar alrededor de ellas y entre dos hogueras eh, pasaba el ganado para bendecirlo. Una vez pasada toda la noche, cuando las hogueras se consumían, cogían las cenizas y las espolvoreaban por el campo para así llevar al campo esta magia. El 10 también era una fecha muy importante para celebrar bodas. Y un elemento que seguramente os sonará es el palo de mayo. Es un palo que se introducía en la tierra y era decorado con cintas de colores. Los hombres y las mujeres cogían un extremo de la cinta y empezaban a bailar entremezclándose. Y al final eh, el palo quedaba decorado con un tejido multicolor muy bonito. Hoy en día el Palo de Mayo es eh, como el símbolo más importante de la celebración de Beltane. Hay muchos que dicen que este palo simbolizaba el árbol, sin embargo hay otras personas que piensan que el palo de mayo simbolizaba, bueno tenía una connotación más sexual ya que el palo eh, es, un, es un elemento fálico y el tejido de, que se formaba podría ser como simbolizando a la mujer, el útero lo que fuera. Y también el introducirlo en la tierra no pues tiene esa connotación sexual. Vale, ¿Y qué pasó con la llegada de los romanos, como siempre? Pues la verdad es que se asimilaron bastante bien eh, las festividades y las prácticas de Beltane, puesto que los romanos eh, celebraban en estas fechas también eh, unas fiestas en honor a la diosa Flora, diosa de las flores y de la fertilidad. Por eso nos han llegado tantas cosas a día de hoy, eh, porque hubo muy buena asimilación, así como también pasó con Samain. Esta celebración sigue presente en muchísimos pueblos de Europa y también en el norte de la península ibérica, Galicia, Cantabria... De hecho, en un pueblo de Cantabria eh, se sigue celebrando con el Pablo de Mayo. Y así como dato curioso, el 15 de mayo es eh, San Isidro, es el patrón de Madrid, es el patrón de los agricultores y es un santo muy importante para estos agricultores, ya que ellos lo que hacen es pedir a San Isidro abundancia en las cosechas. Y bueno, pues en San Isidro es común ir a la ermita de San Isidro eh, a beber agua de un manantial, una fuente que hay ahí al lado. Y pues ya que estamos, pues eh, la gente merienda en las praderas de alrededor, la gente va vestida de chulapa. Y bueno, pues eh, están las típicas rosquillas estas que llevan azúcar, que están muy buenas. Y bueno, eso sería un poco cómo se celebra. También hay otro tipo de celebración que lo voy a dejar al margen porque la verdad es que no me gusta nada de nada de nada y bueno, ni a mí ni a Mirella y esperamos que, que cambie pronto. Y bueno, nos gustaría saber cómo habéis celebrado Beltane, qué habéis hecho. Eh, os vamos a dar algunas recomendaciones, algunos tips, aunque Beltane haya sido ayer, podemos seguir disfrutando del día, hoy, mañana... <risa> porque al final es salir al campo, disfrutar de la naturaleza. Yo he estado haciendo un millón de fotos a flores porque me encantan. Algo que podemos hacer, aunque ya haya pasado, es coger un palo que encontremos por la calle, pintarlo, decorarlo y ponerle las cintas. ¿no? Pues tener un palo de, de mayo así en pequeña escala. Y algo que me encanta y que os recomiendo siempre en todas las festividades es cocinar. ¿Qué podemos cocinar? Pues podemos hacer algún bizcocho, algún pastel, algún postre con frutas de temporada. Y bueno, pues os esperamos por comentarios, que nos comentéis un poquito qué hacéis vosotros en esta época del año. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que como siempre os las dejamos abajo en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.